bienvenidos hoy les quiero, les quiero hablar sobre entre la atención y el olvido las personas tendrían que aprender a vivir entre la atención que conlleva fomentar las relaciones personales saber compartir los éxitos y también los fracasos además de comprender las debilidades tanto en el ámbito personal como en lo ajeno y la decisión inquebrantable de hacer lo posible para olvidar las afrentas que haya podido recibir o sea las ofensas que ha podido recibir durante ese día la salud se deteriora con la obsesión y la maquinación mental a la que tiende una persona que atraviesa una situación tensa motivada por el agravio que recibe en su trabajo si yo todos los días como jefe lo estoy insultando, lo estoy tratando, le estoy diciendo que hace malas cosas ¿qué es lo que voy a estar, voy a estar tensa, voy a, mi salud se va, se va a deplorar no voy a poder trabajar como, como es debido las tensiones frenan la iniciativa y la, y, la, y la credibilidad de todo ser humano si la mente se halla precavida y se vive en tensión difícilmente podemos lograr el equilibrio y, licencio, y silencio que requiere la reflexión sobre el asunto en el que estemos trabajando y estar aceptando las decisiones que hayamos de tomar cuando nosotros nos sentimos tensos estamos enfermos estamos cabizbajos todo lo, todo lo que hacemos nos va a salir mal es más veniente reconocer la bondad de las acciones que contemplamos a nuestro alrededor y mantener viva en la memoria otras desgracias muchas personas que ocupan puestos de responsabilidad en las empresas o instituciones tienen tienen entre sus cometidos principales el de promover un ambiente agradable fomentando la cooperación de todos si mi jefe es mal, malhumorado ¿qué es lo que él va a buscar en los demás que los demás sean malhumorados igual que él si mi jefe es, es una persona que le gusta trabajar en equipo que mantiene un ambiente agradable igual también ese ambiente agradable lo va a fomentar dentro de la empresa o dentro de su dentro de su equipo pero si, es, si, si mi jefe es una persona terca es una es, un, es una persona autoritaria pues no va a llegar a nada a nada bueno con ese, con ese grupo lo que va a tener es más bien reproches, más bien gente que no, que no quiere trabajar por las buenas sino que simplemente va, va a esperar que le llamen un llamado de atención o que a veces venga, lo, venga la autoridad para que le exija lo que, tiene, lo que tiene que hacer cosa que no es factible muchas investigaciones que se han realizado han analizado las relaciones humanas en las empresas que se ocupan de subrayar la necesidad de motivar al equipo de mantener una comunicación permanente y eficaz con los miembros que lo componen utilizar la capacidad de los recursos humanos disponibles dar órdenes factibles de cumplir saber delegar eficientemente realizar reuniones periódicas informativas y de coordinación para ello se requiere una persona que sepa trabajar en equipo alguien que reúna condiciones tan elementales como es la seriedad el respeto hacia los demás la capacidad, la puntualidad, la madurez emocional y prudencia entre todos si mi jefe no es puntual y exige a los demás puntualidad ¿cómo voy a hacer eso primeramente el jefe tiene, tiene que dar el ejemplo llegando puntual siendo, siendo respetuoso con las demás personas para que todo eso los compañeros del equipo o las personas que trabajan en la en la empresa vean que realmente la persona que está al frente es una persona de confianza el tacto que estas relaciones laborables incluye también la necesidad de realizar las correcciones pertinentes de manera privada y no como tantas veces se hace públicamente y sin el tono y el respeto debido a la dignidad de la persona cuando nuestros, cuando nuestros jefes eh, nos llaman la atención siempre lo debemos hacer en una manera calmada y siempre en un lugar donde estén solas las dos personas pero hay muchas veces, hay jefes que lo hacen públicamente en donde, ¿qué es lo que hace? Pierde la, la persona pierde su dignidad y en otra pasa como que se, como que vuelve nuevamente a sentirse un estrés y a sentirse tímido en lo, en lo que va a hacer y no lo va a hacer nueva, no nuevamente. El poder y la autoridad no se consigue por la fuerza. Ojo en esto. No es lo mismo servir a que, servi, que servir me dé muchas personas han experimentado esta forma de poder con el disfraz de chantaje si prestas este servicio conseguirás lo que necesitas lo que se da en las empresas cuando hay a veces jovencitas que necesitan un trabajo o cuando ven los los jefes que, que las chicas están desesperadas o las empresas están, están desesperadas por por un aumento o por o, por un, o porque se les dé eh. Un, un, un halago qué es lo que ellos hacen, lo, lo primero que cogen y piden cosas que no está, que no está bien con, con, con esa persona y más bien lo que hacen es derrinar la dignidad de esas, de esas personas la historia de trabajo es más un rosario de infidelidades que de, que de amores como se ha visto y como se ve en cada empresa y en cada institución como les dije si yo quiero llegar a un puesto pues si tengo que apagarlo a la otra persona pues lo hago, si tengo que pisotearlo pues lo hago llegando a ese puesto, cosa que no es así según Julián Marías manifiesta que la vida de cada uno de nosotros está entretejida con otras vinculadas a ellas y al hombre, sobre todo el actual es especialmente sensible a lo negativo la impresión abrumadora es lo difícil que es entender de personas y la dimensión de fracaso de nuestras vidas no se suele llevar la cuenta de los aciertos del gran número de personas a quienes se entiende bastante bien que constituye para cada uno de nosotros la sal de la vida y el principal factor de la felicidad nosotros como jefes o como jefes tanto de una empresa o tanto también de una de una familia de una, de una institución debemos ser respetuosos con esas personas y debemos eh, más bien halagarlas cuando ellos hacen algo bueno Eh, hasta aquí hemos terminado con este tema muchas gracias y nos vemos en una próxima